días desde México y muy buenas tardes a todos desde España. Eh, eh, bienvenidos. Esta es una sesión informativa en esta nueva etapa de Bajo Radar México Frontera Norte. Eh, les recuerdo Bajo Radar es un programa impulsado por el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte y en colaboración con el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de Nogales, también Sonora la Fundación en Tijuana Arte de Tijuana, Baja California, en convenio para la coordinación con las organizaciones españolas, Transit Project, CEPS, Proyectos Sociales, Plataforma C.com, e ITD, Innovación, Transferencia y Desarrollo. Bienvenidos, hoy en esta tarde me acompaña eh, Tomás Guido, desde España, coordinador de Transit Project. Él es eh, el encargado de, de este maravilloso programa, Bajo Radar México Frontera Norte. Voy a hacerles un recuento antes de cederte el uso de la voz, Tomás. Eh, acuérdense que en noviembre dimos inicio eh, con la firma de, de un convenio de colaboración a este importante proyecto eh, de innovación cultural. Eh, a partir de noviembre empezamos el desarrollo de procesos formativos, eh, entre ellos la, se pone a disposición herramientas digitales a través de Plataforma C, se realizaron los webinars, las masterclass y en este año 2021 inicia una nueva etapa de gran importancia para todos nosotros que le hemos denominado entornos colaborativos. La sesión de hoy tiene la finalidad eh, de explicar cada uno de los momentos de, de lo que son los entornos colaborativos y voy a dejar eh, en el uso de la voz a Tomás para que nos puedas explicar, Tomás, en qué consisten los entornos, qué son y eh, todo lo que implica y eh, quiénes pueden participar. Cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias al Instituto Aliamica y a Impulca y en Tijuana eh, y todas las organizaciones que estamos formando y que nos hemos aliado para lanzar este programa. Eh, muchísimas gracias a todos los participantes que se suman a esta pequeña sesión informativa que, como decía Diana, tiene el objetivo de de presentar estos entornos colaborativos, esta nueva etapa en Bajo Radar, como, como venía ya también explicando Diana, empezamos el programa durante todo el mes de noviembre con estos eh, espacios de, de encuentro, espacios de contagio cultural donde eh, invitamos a más de 15 ponentes internacionales, buenas prácticas a, a, a enseñarnos, a, ¿no? a contagiarnos un poco, pero de, de esas nuevas prácticas o esas nuevas maneras de innovar en cultura. Eh, tuvimos cuatro masterclass en que yo di una de ellas, pero que tenían ya como un, un objetivo un poquito más eh, para profundizar en, en los pilares en, en, en las estrategias de planificación de un proyecto y cuestiones muy importantes en esa planificación para, para sacarlos adelante y para pensar la sostenibilidad, los aliados, el, el, el impacto en la comunidad o la construcción de comunidades. Y digamos que es en esos, entornos, esos recorridos formativos que planteamos ahora eh, queríamos abrir una, en esta nueva etapa queríamos abrar, abrir unos espacios en donde ustedes fuesen los protagonistas, en donde las voces de los agentes culturales de México que estáis impulsando esos proyectos de innovación, que estáis apostando para transformar las sociedades desde las prácticas culturales desde vuestros procesos, desde vuestros colectivos, desde vuestras organizaciones, desde vuestras instituciones, eh, queríamos ponerlos a, ponerlos a dialogar. Entonces, sobre todo, el espíritu de los entornos colaborativos, sobre todo, es generar estas nueve conversaciones. Nueve conversaciones eh, que en principio son a puerta cerrada. Eh, pero no con, no con un, un espíritu de que sea algo privado, sino con un espíritu de conseguir unos espacios de encuentro, en confianza, desde donde compartir, desde donde compartir nuestras inquietudes, nuestras experiencias, desde donde colaborar, hacer ese ejercicio de inteligencia colectiva, desde donde haya perfiles completamente di di diferentes desde lugares, instituciones, maneras diferentes y de donde generar esas, ¿no? esas chispas, esos enamoramientos, nos veíamos con Diana el otro día, ¿no? ojalá surja el amor entre, entre los participantes en el entorno colaborativo, ¿no? encontrar pares, identificarse, hablar de, de, de inquietudes comunes. Por lo tanto, esos nueve espacios e entornos colaborativos que hemos pensado, por una parte están atravesados por una inquietud, una, una temática, los veréis, lo veréis en el programa, luego explicaremos ya las cuestiones más técnicas, ¿no? pero digamos que presentan nueve, nueve temas que atraviesan. No queríamos hablar tanto del... Sí queremos que los proyectos y que ustedes tengan voz y que puedan hablar desde sus experiencias y de sus, en, en esos entornos, o sea, sí desde, desde sus proyectos y que haya ese espacio de, de donde, desde donde explicar lo que están haciendo, pero sí también atravesados por ciertas lógicas que puedan generar esos debates en común, ¿no? eh, esos lugares de, de compartir ciertos aspectos de los proyectos, la los procesos educativos, las dinámicas digitales, los procesos de participación, eh, la, la, la propia génesis de los proyectos si se hacen en entornos rurales o periféricos ¿no? o, o, en, o, o desde iniciativas ciudadanas de, de gestión colectiva. ¿no? Eh, luego los presento un poquito, pero digamos que cada uno de los entornos colaborativos va a tener ese, ese tema ese tema que lo atraviese. Entonces, desde tal vez hablando desde la educación que hay visible, que hay en, nuestras, en nuestros proyectos, poder compartir opiniones, experiencias. Cada uno de los nueve entornos colaborativos está presenta, estará dinamizado por un experto en la temática, eh, alguien que va a poner en la mesa algunos eh, debates, algunas, eh, no sé, también será divertido ver los, las diferentes dinámicas en cada uno de los entornos colaborativos, pero la idea es que, que, que, que se estructuren eh, ciertos discursos para que nos permitan eh, ponernos a hablar y a discutir, sobre todo la actitud y para que estos entornos colaborativos sean un éxito, eh, queremos que se pongan en, en, en actitud de compartir, de hablar de, de, y de participar. ¿no? sobre todo queremos eso, ¿no? que queden estos nueve, estas nueve sesiones, se van a grabar, eso sí, y luego las compartiremos, o sea, no se preocupen de no poder participar en todas, eh, elijan una, elijan la que más les interese, si quedan plazas intentaré y alguien se mueve las ganas de estar en dos, intentaremos que pueda participar en, en, en alguna otra, digamos que vamos a tener los días 3, 4 y 5 de marzo, miércoles, jueves y viernes, durante dos horas eh, de 10 a 12 de la mañana, cada día se activarán tres entornos colaborativos en tres aulas online. O sea, cada día uno puede participar en un, en un solo espacio. Eh, y en principio, para ampliar la participación máxima y tener esa foto de gran familia, los agentes culturales que estáis trabajando en la región, eh, os... os os, os invitamos a, a elegir un, pro, un... Veréis que en el formulario de inscripción os invitamos a participar en un entorno. Que elijáis una segunda opción por si os podemos dar plaza o si os apetece participar en dos entornos, pero esperamos que, que, que contamos con vosotros, a que os suméis y os animéis a participar en alguno de ellos eh, y, y os reservéis en vuestras agendas esa, esa, esas dos horas, que para nosotros es muy importante. Poder escuchar la voz y que podáis participar en, el, en estas conversaciones. ¿Qué más deciros? Eh, cualquier duda que tengáis en estos días que no os quede clara en esta sesión, eh, eh, podéis escribir a mexico.org y os contestaremos desde ahí. Eh, toda la, el, la información de, de para poder inscribir, David nuestro compañero David, que está acompañándonos técnicamente. Si pudieses compartir la página web de bajoradar.org, sería genial. Eh, para que veáis por dónde os podéis inscribir, básicamente entráis en bajoradar.org, veréis un botoncito que pone inscribirme en los entornos colaborativos y ahí hay un pequeño formulario en donde os preguntan, os pedimos que os presentéis, elijáis el entorno colaborativo que más os gusta, baja un poquitico, David, Recorridos formativos, aquí, entornos colaborativos. Este, aquí, si le clicas aquí, David, iremos al formulario de inscripción. En ese formulario de inscripción nos pedimos nombre, dirección para poder contactaros, para mandaros ese, el día del encuentro el link, sobre todo de, de la reunión online, y que nos contéis un poquito de vosotros para que también podamos compartir los perfiles entre todos los participantes el día de la reunión. O sea que también con, la, con el link de la reunión eh, queremos enviaros el perfil un poco de los participantes que hay ahora en la aula. Eh, clicáis el entorno colaborativo que más os guste, una otra opción y queda realizada vuestra inscripción y, os ire, y os iremos, nos comunicaremos con vosotros de nuevo, vía correo electrónico para, para aseguraros que, que os veáis. Inscrito correctamente. ¿Qué más? Eh, Tomás, la fecha de cierre de inscripciones, ¿cuál sería? Para que todos seamos felices y contentos, eh, sería ideal que el domingo eh, 25 de febrero, 28 de febrero, perdón, domingo 28 de febrero, podamos cerrar inscripciones y que ya no. no, no y tener esos días antes del miércoles que empezarían los entornos para acabar de ajustar. Las inscripciones están cerradas al 20. Si queréis participar, hasta el domingo 28. Después veremos lo que se puede hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? A mí me gustaría conocer un poco más de quiénes son los facilitadores, quiénes van a estar coordinando y acompañando cada uno de estos entornos, un poco. Eh, ligado a la temática que ¿te va a desarrollar y quién es el facilitador y, y, y vale. tu experiencia Digamos que las sesiones y eh, los entornos colaborativos por una parte eh Vamos a tener una primera, un, un primer encuentro eh, donde vosotros vais a presentar vuestros proyectos, por lo tanto sí que os pedíamos que nos explicaseis un poquito de, de dónde trabajáis, de dónde venís, de vuestros intereses, o qué tenéis entre manos. Cuando hagáis el formulario de inscripción hay un pedacito donde, qué es lo que, y, ese par, y en ese párrafo compartir ya un poco lo que os gustaría que supiesen de vosotros, del resto de participantes, y digamos que... Ese, ese momento para mí es import tan importante como los facilitadores, que son expertos y gente muy potente de diferentes organizaciones que lideran, que vienen con una, una trayectoria importante en cada uno de los temas. Reviso rápidamente los, los entornos colaborativos que tenemos programados. El miércoles, mediación cultural, entendiendo que la mediación es como una actitud para pensar la cultura desde y para la comunidad. Eh, podéis tener la descripción del programa, si os lo descargáis, que lo podéis descargar desde la web. Pero digamos, la mediación, como todos esos proyectos que invitan a participar a... Que, se, que surgen desde, desde, desde la propia comunidad y que se piensan juntos, ¿no? el gestor cultural como, como una herramienta para facilitar que esas iniciativas de, la, de, de, las, de las personas o a, o a las que queremos, sean la, ellas las creadoras ¿no? de, de los proyectos culturales. Eh, ciudades imaginadas. Ciudades Imaginadas es todos esas, esas, esos proyectos que parten desde la ciudadanía, que quieren transformar nuestros espacios, nuestros barrios, nuestras, nuestros entornos eh, rurales, urbanos, pero también desde una gestión ciudadana, eh, donde los artistas se ponen a trabajar con con, con, con, desde una forma multidisciplinar y colaborativa. Eh, juventudes e identidades, también el miércoles el papel de los jóvenes. Nosotros siempre decimos donde hay jóvenes hay cultura y donde hay cultura hay jóvenes, ¿no? Eh, dar voz a esos proyectos desde los jóvenes, liderados por jóvenes o que dan la, el protagonismo a, a, a los jóvenes, a, esa propia, a, esa, a esas nuevas identidades, a esas nuevas diversidades y a esas nuevas voces que, que tal vez están conectadas mucho más con la globalidad y con, con este mundo global, ¿no? el martes tendremos eh, compartir saberes, nuevas ruralidades y WIAC, diversidad, diversidad, eh, diversidad o discapacidades, ¿no? eh, Compartir saberes, pedagogías invisibles, ¿cuál es la capa educativa de nuestros proyectos? ¿Qué es educar? ¿Dónde están los saberes? ¿Cómo compartimos lo que, lo que generan nuestros propios proyectos? No tanto hablar de enseñar, que sí ¿no? o esos programas que desde una escuela, desde un programa de formación desde los centros culturales, sino también qué se aprende cuando activamos un festival, cuando activamos un museo, cuando activamos una exposición, cómo pensamos esa capa educativa que hay detrás de todo lo que podríamos hacer, ¿no? desde, de cuando generamos una reunión entre un colectivo, ¿no? que tiene, qué saberes se pueden generar. Eh, nuevas ruralidades y periferias. ¿no? Hablábamos de, de cuando, to, cuando nos salimos de esos centros o, pro, o producimos cultura desde, desde márgenes, o no, no, no desde esos centros. ¿no? Eh, a mí me gusta una frase, ¿no? que ser marginal no, significa, no es una cuestión peyorativa, tal vez suena malo, pero es un, es un lugar desde donde... Eh, poder mirar al centro y de, de crear nuevos discursos, ¿no? Estar en, situarse en los márgenes. Entonces, ese entorno, ese, ese, ese, ese entorno colaborativo quiere, quiere, quiere ver desde dónde podemos generar o aprovechar esos recursos en donde, real, en donde a veces pensamos que no los hay, ¿no? Eh, y qué recursos eh, culturales o qué, qué recursos podemos disponer. ¿no? Eh, el desierto, el desierto puede ser un lugar maravilloso para generar proyectos ¿no? eh, con todo el bagaje con, y, y imaginar desde, desde, esos, desde esos lugares donde aparentemente tal vez no sería un, un lugar de encuentro cultural. ¿no? Eh, y, y la gente de Wiact eh, que se dedican, son expertos en, en pensar los procesos culturales abiertos 360 grados a las nuevas y aquí en el programa ponemos diversidades, ¿no? porque apuestan por las eh, prácticas culturales libres de barreras comunicativas, entendiendo que una persona con cualquier discapacidad, sea sensorial, sea física, sea emocional, eh, ya no, no es... Eh, tiene que poder participar de nuestros procesos culturales ¿no? entonces ahí todas las personas que, y se entiende como una, una, una comunidad diversa ¿no? con diversas actitudes con diversas y con muchas oportunidades para crear desde lugares diferentes ¿no? aprovechando esas eh, disfuncionalidades ¿no? eh, Estábamos en el jueves y el viernes tenemos tres entornos colaborativos más, hackear la memoria, revisar lo público y lo común y trabajar en abierto, hackear la memoria, hablar de patrimonio, de, de, de cómo construimos ese patrimonio, cómo lo ponemos en valor, la diferencia entre patrimonio cultural y, y, y herencia cultural, ¿no? Eh, cómo, cómo, cómo, le contaba Diana, ¿no? Las, y creo que esa es la esencia de este de este de este de este entorno colaborativo. Las recetas de nuestras abuelas son patrimonio cultural. Hablemos del patrimonio cultural desde los saberes que, que tenemos o desde dónde se genera, ¿no? Ese patrimonio y esa identidad cultural que tiene y esas y esas diferencias. Revisar lo público y lo común. Me gusta a veces explicarlo más de si tenemos una plaza en una ciudad, esa plaza. ¿Es de los vecinos que viven en torno a la plaza o es una plaza de la ciudad? Y es una plaza de todos. ¿De quién es la plaza y quién decide lo que se hace en esa plaza? ¿Hasta que, hasta que dónde esa plaza es un espacio público o hasta, o, o, y dónde es un espacio comunitario? ¿no? Eh, si es de todos o es de algunos y, y, y construir esos proyectos que ponen a dialogar cómo generamos eh, desde lo común. Y trabajar en abierto mmm, y prácticas digitales, ¿no? En este momento en que la digitalización parece que lo va a transformar todo. Qué dinámicas, qué lógicas, con qué actitudes usamos esas herramientas digitales al servicio de qué nos van a ayudar para trabajar mejor, para conectarnos, para poder trabajar con todo el planeta Tierra o, y trabajar colaborativamente o al servicio de qué las vamos a poner, ¿no? Eh, bueno, son nueve conversaciones. Nueve espacios en donde les queremos escuchar a ustedes y donde, bueno, hemos invitado a nueve expertos, Vanessa Cejudo, Gloria Durán, Diego Salazar, Andrea Pascual, Susana Gutiérrez, Ana Candela, Amilcar Vargas, John Aguirre, Mauricio Delfín, gente que yo admiro profundamente y, y que tienen un, un, un bagaje muy potente en, en, y que tienen un muy potente en cada uno de los nueve temas y que creo que es, también son unas personas muy cercanas que tendrán igualmente muchas ganas de compartir con ustedes. Los espacios colaborativos están abiertos, las inscripciones están abiertas. Eh, no sé si me he dejado algo, Diana. No, ha estado muy completo. Eh, por ejemplo, si yo soy un proyecto que ya me inscribí, eh, eh, a cada uno de ellos entiendo se les envía un correo informativo con la dinámica, pero ¿qué va a suceder al, en, en la mesa? o sea, el minuto a minuto ¿qué sucede en esa mesa? ¿cómo está organizado el entorno? ¿cómo va. van a participar cada una de estas personas que, que inscriban sus proyectos? Por una parte, eh, ya tenemos mucha gente registrada en Bajo Radar que ha estado participando en el aula online que ha a la que le estamos enviando la información de todos estos entornos colaborativos, o sea que ya en principio los tenemos registrados, eh, pero sí que os vamos a pedir que os volváis a inscribir en este formulario para ya perfilar y saber en qué opción, y es un, es un pequeño trámite burocrático, pero que os invitamos a, a que por favor lo hacemos porque para poder organizar las mesas. Eh, una vez estéis registrados en el formulario online, nosotros os escribimos un email, volviéndonos a mandar el link de la reunión a la que estáis inscritos, programa, eh, de mano si ya no lo tenéis o no lo habéis descargado, pero sobre todo eh, nos gustaría también que pudieseis tener, esto lo mandaremos lunes, martes, miércoles, antes de la misma semana de los entornos colaborativos, eh, un poco la, el perfil de, los, de, los, de las personas que van a participar, un poco para que ya antes de la reunión sepáis un poco quién vais a tener al lado que nadie se asuste. ¿no? Sí, lo bonito, eh, yo creo que todos tenemos que saber que, que lo bonito de esos entornos es que vamos a conocer personas y que vamos a poder compartir con ellas y con personas de perfiles muy diferentes. ¿no? Y vamos a charlar y, y compartir nuestros proyectos. Hay una primera, están planteados, veremos qué pasa, cada entorno va, esta es una primera estructura, pero digamos que, que la idea es que haya una ronda de presentaciones, que la gente que tenga un proyecto, que lo quiera contar, que tenga un ratín, Tampoco perder mucho tiempo en unas presentaciones individualizadas, sino saber vuestro background, vuestros intereses, en qué momento está vuestro proyecto, que os, os, tal vez os, os inquieta. Pero yo creo que las conversaciones también nos permitirán seguir hablando de nuestros proyectos. ¿no? Entonces, digamos que esa primera foto de qué hacemos, desde dónde lo hacemos, es una foto rápida que se va a ir desgranando a, ir a lo largo de las conversaciones y que podremos seguir hablando de nuestros proyectos cuando interpelemos a, a las dinámicas del facilitador. Eh, la idea es que durante una hora eh, los facilitadores lancen cuatro o cinco temas, eh, líneas de fuerza que para, para seguir hablando y planteen, ¿no? También son unos espacios de aprendizaje, yo creo que tienen mucho que contar, o preguntas que nos van a poner a, a, a buscar soluciones y tal vez se encuentren en ese espacio, ¿no? Eh, este proceso de inteligencia colectiva. ¿no? O sea, que, que digamos que habrán cuatro o cinco líneas de fuerza, una horita y también sería súper importante poder llegar a ciertas conclusiones en cada mesa, a fortalezas, debilidades, oportunidades que, que veamos en cada uno de los campos y construir realmente un, un, una foto de todo cómo todas estas dinámicas, todas estas lógicas se entienden en vuestros territorios, que después tengan, podáis consultar los otros espacios y conozcáis y quede una gran base de datos de agentes culturales que, que, que, están, que, que nos puedan explicar lo que hacen y cómo lo hacen desde, desde, desde estos temas que, que guiarán los entornos colaborativos. Pues muy bien. Eh... Pues muy claro, Tomás, no sé qué, qué te faltaría agregar. Aprovecho, mientras si alguien tiene alguna persona, que la, alguna pregunta que la ponga en el chat, si no hemos dejado alguna cosa clara, eh, aquí abajo en la pantalla. Y mientras tanto, que dejamos pensar un momentito solo para cerrar, recordar que todos los contenidos que hemos generado, tanto las masterclass, los webinars, eh, las conferencias magistrales y todos estos entornos colaborativos estarán subidos en el aula de Bajoradar eh, bajo eh, en Plataforma C. Plataforma C.com, que es una aula online, ahí hay un aula específica, una plataforma online, eh, ahí está alojada el aula de bajo radar En el aula de bajo radar que la, os la voy a compartir, eh, os la voy a compartir... ¿Se ve? Uh, sí, es tu correo, creo, ¿no? En el aula... Ahí está. Plataforma C encontraréis... Perdón, voy a borrar esto. Encontraréis el aula bajo radar. En este aula bajo radar podéis encontrar todos los vídeos de cada una de las sesiones, solo haciendo scroll, explicadas... Pero sobre todo quería que miraseis el principio que es donde encontraréis un cuestionario y descargar el certificado. Desde ahí, os invitamos a responder cuestionarios, si os habéis visto todos los contenidos, a responder cuestionarios y a generar vuestro propio certificado si respondéis bien a las preguntas, porque es un certificado que certifica 12 horas de formación en gestión cultural impartidas desde Transit, Proyectas, Plataforma C, IMCA, no, Infoculta y en Tijuanarte eh, una certificación que, que pensamos que es eh, interesante por el grado de excelencia de todos los profesionales que han pasado por bajo la edad eh, creemos que, que bueno que os animamos que a, os auto sacáis una nota eh, 12 preguntas y a partir y se genera automáticamente o sea que cualquier problema que tengáis con el certificado también nos invitamos a escribirnos a méxico@bajocorralada.com pero es un es el certificado de, de, de todo este proceso de la capa formativa de de bajo Radar que que se irá activa y lo podéis hacer cuando queráis eh, pero aquí está y, y es vuestro lugar de encuentro ¿no? también un tenemos una pregunta tomás Dice, ¿hay algún esquema para la presentación de los proyectos que participen en cada uno de los espacios? No, eh, libertad total, eh, estaremos en un entorno muy parecido al de hoy, a la charla de hoy, podéis compartir pantalla, pero lo que sí digo es mucho más importante que podáis elegir tres fotos, tres fotos potentes, conceptualmente visuales y que den y que pueden, y puedan hacernos imaginar de qué estamos hablando y nos lo contéis vosotros que no que os, os pongáis a presentar powerpoints y presentaciones e intentar ser sintéticos emocionantes eh, contarlo desde vuestra propia experiencia desde, desde donde actuáis en, supongo que en, en, en, en, el, en vuestros equipos hay diferentes roles y que contéis la esencia del proyecto e invitéis a, a, a visitar una página web, un canal de Instagram y que la gente pueda después investigar y, pero no perdáis el tiempo no perdamos el tiempo en las conversaciones en en, en, en este tipo de presentaciones, sino en, en conocernos y en charlar y, y hablar desde, desde la experiencia propia. ¿no? Eso, yo creo que es el espíritu. ¿no? Pero si sí tendréis esos tres minuticos cada uno para. Eh, perderemos media hora en, en, en, en, en charlar sobre nosotros y desde dónde trabajamos. ¿no? Y, que, y, y, y, y, y, y, y realmente escucharnos y mirarnos a los ojos online, ¿no? que era un poco también el espíritu de intentar, esperamos que intentar sobre todo eh, generar estas lógicas de, de, de encuentro más allá de, de, de los formatos digitales ¿no? y de, de, del ponente el que habla y el que, y el que escucha, ¿no? sino que... Bueno, tenemos... Bien, no veo ahorita una, alguna otra pregunta o duda. No sé si nos puedas repetir eh, dónde van a escribir todas sus preguntas que surjan posteriores o dudas en correo electrónico. México arroba, bajo radar, punto org. y nos vemos en los entornos colaborativos. Claro que sí, entonces está, este, vayámonos todos preparando, regístrense. Eh, participense los entornos como bien lo dijo Tomás del 3 al 6 de marzo del presente año y pues son nueve entornos eh, que tendremos que sacarle el mayor provecho y eh, poder compartir con todos los que estén ahí presentes. Muchísimas gracias Tomás. A ti Diana y a todos vosotros. Buenas tardes a todos.